muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en un nuevo video para el canal En donde vamos a jugar este dulce o truco Contra la momia esa rara en modo normal Bueno, vamos con el eh... No, no gracias, no voy a perseguir esa cosa Parece que es lo mismo que en el mapa normal Nada más de que tienen esto. ¡Ah! Ay, pero qué susto. Bueno. Es el evento de Halloween. que no sé por qué estoy jugando a esta hora. Si es de Halloween, ¿por qué lo juego así? Eh, otra vez. Vaya. a ver Ya sé que está aquí. A ver. uh la cerveza! Ay, no pensaba que... Iba a pasar esto otra vez. Voy a emborracharme, Acá había otra cerveza, ¿no? Ah, mira, acá hay una cerveza. ¿Eh? ¿Cómo que se me bloquean todas las bolsas? Veo todo. Tengo el poder. Había una y yo no me sé. Me llevo. Me voy aquí. Bueno, otra cerveza. Bueno, no creo que me la tome a menos de que encuentre otra. Porque no quiero emborrachar. Me parece que estaba muy bueno. No podía evitarlo. Mira, una cerveza. Aquí una dona. Parece que son donas, no son... ¡Eh! Eso me saca de aquí, sí. cada base No me puede ver, así que puedo aprovechar para subir. Otra vez la niña. ¿Qué está eso, así Bueno. Me voy por aquí, no me pasa nada. Está aquí. A ver, vamos, vamos, vamos aquí Unas donas, sí, está bien Con unas donas me, me gusta Bueno, otro ojito La que la basa A ver ¡Ah! Simple me iba a asustar Acá abajo Y esa no puede ¿Cómo se dice? Esa no puede teletransportarse O eso, creo Sé que será mucho más fácil pasarme este mapa, simplemente fácil. Oye, eso es lo que yo creo por ahora. Mmm, <risa> una cerveza, no me... Uh, tal vez si me da tomo. Y no veo nada de... Gota gofas. Gota gofas, Soy rápido, soy rapi. rapi? Gota gofas, gota gofas, Soy tan rápido que me salto las puertas, ñom. Uh, ojos. Oh, sí, más... Ay, qué rico, What the fuck, what go fast. fast yo puedo contra esto No, no, no. Otra, otra ¿No más. So? Vamos. What the fuck. Eh, eh, what the uh, rápido. Uh, Say rapidito No, y me gana. Ay, te vi ah. borracho. Uh, uh, uh. Fast. Ay, Ay, te me borracho mucho. Te tomo reto, quiero gozar a la niña rara Oh, mira, quita. Ay, me gana la obra eso. Ay, ay, what the <risa> Otra, ay, se me tomó la cerveza. Está por aquí. Gota gofaz, Gota gofaz, Gota gofaz, Gota gofaz Goto... Parece que no es a idea Tomarse el Gota gofaz Está aquí en ese lugar raro. Está abajo, me vale Me vale mucho A ver, vamos mientras... Voy a ver aquí Voy a ver Recuerden. Bueno, ya, ya he se el chiste muchas veces, ya. Tampoco necesito decirlo tantas veces. Otra vez. No me quiero gastar un ojo porque seguro los voy a necesitar. Oye, por cierto, ¿dónde está la calabaza? La voy a seguir. Ahora mismo que se vaya esa tipa. No pensé que volvería a este mapa, la verdad. Bueno. Acá. No, la calabaza. Ahí está arriba. Calabaza, ven. No te hago nada. No me estoy... Te, te voy a matar. Ven. Ven, calabaza. yo pensé ¿Dónde está la calabaza ahora? Aquí está. Ven. Me voy a tomar la... Ay, ay, ay. Me quitó. Me quitó la visibilidad. No veo nada. Calabaza, me hiciste esto. Un multiplicador. Al menos estoy recogiendo monedas. Quiero... Quiero... Visibilidad Quiero visibilidad ¿Alguna botella de cerveza? ¿Alguna, alguna? Por favor me da una en una Quiero... Quiero ver algo A ver, aquí hay alguna No hay un ojo, eso es bueno A ver, una duda Sé que es muy fácil, más fácil de lo... Ay, otra vez me tomé la del Oye, pero... Oh... Ah, mira una Gota gufas Gota Vamos, vamos, vamos, vamos. Ahí sigo, no, no, no, no, no es una buena combinación Hubo uh, más ¡Lo doble! ¡Rápido! nion ¡Nión! Ah, espera, se me olvidan las donas Nion. Donita Que no hay nada, no creo que haya algo Donita, alguna dona, sea adicta a las donas, denme donas Oh, gracias Uno, no, no, me ha a Me persigue ahí! ¡Ah! Alucinación, gota gufas, gota gufas Gota gufas, gota gufas, gota gufas, gota Otra vez estoy cansado una dona, por favor ¿Alguna donita, por favor? Por favor, no malos. Una... Uy, la calabaza, me dio miedo esta cosa Ah, por aquí va a haber alguna dona No me defraudes ¿Alguna donita? Me está llevando arriba No, no voy a ir arriba ahora mismo ¿Dónde estará el monstruo? Creo que no sería buena idea encontrarme ahora mismo con él Sé que mejor dure <risa> Ay, ¿por qué me tomé esta cosa? Porque, ah, mira Ay, aquí estaba la última donita Ay, me voy a esperar a que se me quite la borracha tiene la sino, oh, uh, se me quitó el efecto Creo que ya me puedo ir A ver, ¿dónde estará, Está subiendo Sube, sube, sube Sí, está subiendo Bueno ¿Dónde estaba la salida? ¿Dónde está la salida? No, aquí está. Está arriba, puedo irme. Chica la Te vas a morir. Calabaza. Me llevo a la calabaza. Multiplicado por tres, chido. Atravesa. Bueno, yo me voy. Bueno chicos, aquí termina el video, tristemente. Ya que la... Recuerden que siempre... Siempre, pero siempre, nada más grabo un capítulo. Si el juego es demasiado corto, grabo dos. Pero en este caso me costó además, además de que me mataron una vez. Bueno, en el siguiente episodio de esta serie vamos a jugar con este modo. No puedes morir dos veces. Ay, esto va a estar difícil. Bueno, 5 likes, 10 visualizaciones para el siguiente video. Y adiós.